Hola, ¿te has preguntado alguna vez qué es el coaching? ¿Para qué sirve? ¿Por qué está tan de moda? ¿Has oído hablar del programa de la voz? ¿Qué es un coaching, un coche? Un coach, un coaching, un coach? Todo ese tipo de conceptos novedosos que utilizamos hoy en día. ¿Sabes qué es la inteligencia emocional? Solo sirve a los profesionales sanitarios o cualquier persona le sería útil. ¿Por qué los políticos hacen tanto uso del coaching? Todos necesitaríamos un coaching. ¿Qué es la programación neurolingüística? ¿Para qué sirve? ¿Qué son las emociones? Todos estamos felices, tristes, alegres. ¿Sirven las decisiones y nuestras creencias para tomar decisiones? ¿Cómo comunicamos? ¿Comunicas bien? Te mueves bien, tienes coletillas, tu imagen sirve. ¿Te gustaría ser un comunicador y comunicadora eficaz? Apúntate a nuestro curso. Pues si te haces todas esas preguntas, este es tu curso. Soy Carmen Sarabia, profesora responsable del curso Introducción al Coaching y ella es... Blanca Torres, ayudante de la Escuela de Enfermería y colaboradora de Carmen Sarabia en el curso. El curso que hemos preparado para ti es un viaje emocionante hacia el crecimiento personal. Nuestro objetivo fundamental es que te lo pases bien y aprendas en nuestro curso. Está abierto a todo tipo de personas, profesionales, ciudadanos de a pie que tengan inquietud de saber qué es el coche. ¿Qué vamos a enseñarte fundamentalmente? A hacerte preguntas, a reflexionar sobre qué es lo que ocurre en tu vida, en tu área profesional, en tu área personal. Aprenderás a cuestionarte cosas y a lograr objetivos y sueños para ser una persona de éxito. ¿Qué más haremos? Comunicaremos. ¿Cómo? ¿Cómo? Con ejercicios prácticos en el cual haremos simulaciones de cómo debemos hablar, cómo te tienes que mover ahora mismo, nos estáis juzgando, cómo uh -huh. nos estamos moviendo, cómo estamos mirando y qué estamos haciendo. Aprenderás a detectar las diferencias entre comunicación verbal y a saber usarla y comunicación no verbal. Te explicaremos los principales conceptos, qué es el coaching, para qué sirve, de dónde viene, por qué es tan apasionante hoy en día aprender sobre él. Aprenderemos también sobre la importancia que tienen las emociones y las creencias en la toma de decisiones. También aprenderemos de manera práctica qué es el proceso de cambio, por qué cambiar, por qué mejorar, por qué superar barreras y obstáculos que te impiden alcanzar tus objetivos. Y también te daremos algunas herramientas muy importantes, como es que es la inteligencia emocional, que los profesionales sanitarios sabemos utilizar y debemos saber utilizar, y aprenderás también qué es la programación neurolingüística y cómo utilizarla. Además de eso, tantas otras herramientas. ¿Estás animado a participar con nosotros? Yo estoy dispuesto. ¿Por qué esta asignatura? Porque este curso somos profesoras de la Escuela de Enfermería en la Universidad de Cantabria y este año, 2012, hemos lanzado al campus una asignatura transversal titulada Habilidades y competencias a través del coaching y ha tenido muy buena acogida. Con lo cual hemos dicho, si el coaching es útil para nuestros estudiantes universitarios, no solo para su vida universitaria, sino también para su vida personal, ¿Por qué no lanzarlo a todas las personas? Que se beneficien de los grandes avances, de las grandes recomendaciones que tiene el coaching. Te damos la bienvenida, Blanca y yo, junto a un excelente equipo docente, para que te embarques con nosotros en esta aventura. Bienvenidos.